Quizás no hayas visto nunca una máquina como esta, pero es muy probable que la hayas necesitado. Se trata de las máquinas con las que cargamos el aire acondicionado de tu coche. Sí, me atrevería a decir que es la máquina que más gustito da a nuestros clientes, porque no tiene precio cuando sales de trabajar, coges el coche, te subes, está viendo, de repente llegas aquí al taller, pues se hace magia y a los clientes se le pone una sonrisa de oreja a oreja. Cuando de repente suben, empiezan a, notar, a volver a notar otra vez el fresquito y es realmente algo que te diría que casi te cambia la vida, por lo menos aquí en Cartagena. Y lo que quiero trasladaros es que estáis de enhorabuena, porque a partir de ahora tenemos una promoción, que si tu coche tiene el gas antiguo, vas a poder cargarlo por solo 59,95 euros. Sí, has oído bien, 59,95 euros. Coge tu cita y ven a Tallerbox. Te esperamos.